Soy Cristina Yepes. Eh, estudié en realidad publicidad, pero me di cuenta que el mundo publicitario no, no era lo que me llenaba ni más bien no me veía como haciendo eso a largo plazo. Siempre me gustó mucho el dibujo, pero como que lo veía un poco con, con miedo. Eh, descubrí eh, la ilustración de alguna forma, ¿no? como otras formas de contar, y específicamente la ilustración infantil. Y eso me encantó. Los niños tienen esta, esta sensibilidad y esta forma de decirte las cosas como son. Eso es lo que de alguna forma siempre trato también de rescatar en mi trabajo. Eh, decidí irme a Argentina, un poco por coincidencia, y porque ahí había un taller de arte que tenían clases justo en ilustración infantil. Empecé a revisar un poco de los trabajos y me encantó. Aquí, por ejemplo, yo también eh, la, a la Sofi, que ella también había trabajado en Zona Acuario, era así como una referencia súper grande, porque, porque aparte me la sentía obviamente más cercana ¿no? a los otros ilustradores que son de otros países. En el año que estuve en Argentina sí logré hacer un poco de portafolio que fue lo que me sirvió para, aunque sea, empezar a buscar un poquito en, en ese campo. Y así descubrí también a la revista, a la revista L.E., y de coincidencia, a los pocos meses de lo que volví, mandé mi portafolio a, a ver qué pasaba. Tuve la suerte de que me llamaron y entré a la revista. El haber trabajado en la revista para niños y, y ver lo que para ellos significa eh, leer historias o, o aprender cosas, o sea, para mí esa relación como que ahí un poco empezó también el gusto de, de querer ilustrar para ellos. Cada Bicho con su Capricho era eh, fue la realicé en el tiempo en el que yo trabajaba en acuario. La idea era un poco que llegue a ser libro-álbum. O sea, entonces la relación del texto y la ilustración era... Tenían que jugar eh, y crear algo nuevo juntas, entonces por eso todas las páginas igual son ilustradas, doble página, entonces era súper importante que sea súper colorida, que los personajes sean como amigables, que sean grandes, o sea, como ciertos detalles que, que sí se asocian un poquito más a la edad a la que estaba dirigida el libro. Por divertirte más en el trabajo, buscas formas de, de contar, quería también aumentó un poco la capacidad de, de poder topar otros temas, otros, otro público, hablar para, para más adolescentes más adultos, y decidí a Chile a ser un, un diplomado en ilustración. El proyecto final que yo tenía que presentar, que eh, tenía que buscar una historia, y el reto era que no solo era una historia por contar, sino una historia que tenga un aporte al mundo. Y un poco buscando ideas, eh, se me ocurrió el empezar a buscar la historia del hijo del lobo feroz, viviendo como bajo el legado del papá y, y que el, las niñas con, con sus caperuzas rojas le tengan miedo. Cuando existe un lobo feroz no piensas en qué pasa con sus hijos. Entonces empecé a buscar, por ejemplo, referencias de, de, de, de nietos de nazis y lo que ellos tienen que, que vivir con este legado tan fuerte. De alguna forma que esta maldad literal pasaba por su sangre tanto así que cuando crecían eh, hacían todo lo posible para no tener hijos los hombres se hacían vasectomías o sea como qué fuerte puede ser tener un legado así no empecé a buscar historias de hijos de policías o militares que estuvieron involucrados en la en la dictadura. Y un poco lo que yo quise aportar también con este libro es que uno decide hacer con lo que le toca. O sea, que creo que ahí se amplía un poco el tema del, del libro, ya no es tan específico de ser hijo de lobo, sino que cualquiera puede, le, le puede cambiar la vida de la noche a la mañana y enterarse de algo que no sabía o, o tener algo, algo así de fuerte en tu vida. Entonces, lo importante, lo importante no es tanto el qué, sino también qué decides hacer con eso. Como que siempre me estoy cuestionando de, de para qué algo lo que quiero hacer ¿no? no dibujar por dibujar, sino porque quiero contar algo, porque quiero decir algo, sacar el provecho de eso. Me gusta mucho explorar, poder destruir, o sea, lo de los conceptos que uno tiene en la cabeza y capaz se crean cosas más bonitas aún. O sea, que no necesariamente uno tiene que hacer los personajes con proporciones, sino más bien el jugar con esto, que pueden crear cosas más interesantes. Los colores siempre son como súper importantes para mí, como que te dicen mucho y es algo que un poco sí me, me tomo el tiempo de, de, de mezclar bien, de jugar con eso. Muchos de mis trabajos me he dado cuenta que están relacionados a la mujer, el tema del feminismo, porque creo que obviamente cuando tienes algo que te importa o que quieres como aportar también, es más fácil buscar las ideas que quieres decir, porque te relacionas más. Buscas una forma de, de hablar a través de tus dibujos. Con los libros que yo he hecho, ha sido quizás es un poco extraño que no he tenido una relación directa con el, con el autor del libro. Por un lado, es, es lindo también porque uno tiene la oportunidad de, de interpretar al 100% la historia y de crear los personajes que uno sienta que, que, los, o sea, que, que esa historia eh, te brinda, sí sería mejor que haya una relación entre escritor y, y, y ilustrador. Debe ser lindo como que buscar esta armonía para llegar a la mejor historia en los dos campos. Sí siento que ha habido un, un crecimiento y un interés mucho más grande en la ilustración aquí. Eh, uno se enriquece mucho también de, de ver los procesos del resto como ilustradores o ilustradoras, quizás sí sería más fácil crecer eh, si nos juntáramos un poquito más o así sea, siento que tal vez sí como estamos un poco dispersos